La notación científica sirve para expresar números muy grandes o números muy pequeños de una forma más sencilla. Tenemos aquí dos ejemplos, uno de un número grande y otro de un número pequeño. Para expresar en notación científica el primer número, que es 6022 millones, lo que tenemos que hacer es escribir una sola cifra diferente de cero a la izquierda de la coma. Así que esto sería 6,022. El resto de ceros nos escriben. Y multiplicamos por una potencia de 10... En este caso positiva porque es un número grande. ¿Cuál es el exponente de esta potencia de 10? Pues si la coma la vamos a poner aquí, lo que tenemos que poner es tantas posiciones como hay hasta el final del número. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que este número es 6,022 por 10 a la 9, expresado en notación científica. Vamos ahora con el número pequeño. Para el número pequeño pasa igual, ponemos una cifra diferente de 0 a la izquierda de la coma, así que esto sería 3,14, multiplicado por 10, elevado a una potencia de 10, en este caso con exponente negativo, porque es un número muy pequeño. ¿Cómo tiene que ser ese exponente? Bueno, pues tenemos que poner tantas posiciones como hay hasta nuestra cifra que hemos puesto a la izquierda. Es decir, en este caso el número lo hemos partido por aquí, pues vamos a poner, si la coma está aquí originalmente, hasta eh, la nueva posición de la coma hay una 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones. Así que esto es 3,14 por 10 a la menos 8. Esta es la forma de escribir números en notación científica.